por la UBI y otros investigadores, vía radio, vía acústica. Y tampoco todo el dinerito nuestro, porque las técnicas han avanzado, hay aparatos de registro mucho más sensibles, hay aparatos de visión de ondas mucho más depurados, y son estos avances los que nos han permitido obtener comunidades de una calidad mucho mejor que hace 30 años. Yo, desde el principio, por mi deformación profesional, soy químico y soy microbiólogo diplomado, pues, cuando empecé a la psicofonía, se me ocurrió pensar que era un fenómeno de mentalismo, una especie de telepatía entre dos del aparato, una especie de binomio entre los dos. Y toda mi obsesión era demostrarlo. Hice una prueba para demostrarlo pero me salió el tiro por la culata y quedó demostrado que ahora sí. Les voy a explicar, que le llamo la prueba del doble ciego. Cogí un montón de amistades y les hice que estas amistades a otras personas que yo conocía, no conocía, grabaran 10, 15, 20 preguntas en una cinta y quisieran llegar a mí, sin caramba y que yo no haga contenido que sí, en unos meses reuní tres, tantas cintas con un montón de preguntas que procedían de ingeniero o de una costurera o de un oficinista o de un estudiante, pero que ya ignoraba qué preguntas eran y qué las había de alza. Esto fue un cajón, lo removí todo mucho y entonces con dos plantillas gemelas eh, conectadas a un temporizador en una puse una cita que contenía preguntas pregrabadas, y en la otra puse, en condición de grabar, y Tomaba algunas canciones, me iba a temporizador temporizador, no lo miraba, lo cambiaba así, y yo me lo daba cuatro, cinco, seis días, fuera los rotador de mi casa. Yo no sabía ni a qué hora, ni en qué momento, ni en qué día, el temporizador iba a poner en marcha los dos aparatos, uno que emitía preguntas y otro que podía registrar. Bueno, pues sí, señor, hubo contestaciones en un piso de 120 metros cuadrados que no había absolutamente nadie y que yo estaba a varios cientos de kilómetros de distancia y que yo no sabía cuándo se ponía en marcha y además ignoraba el contenido de las preguntas. Entonces, la ver, y que yo cada cita solo la usaba una vez, porque al escuchar ya contenido. Contaría, contaría. Pues Bueno, en esta experiencia de doble cierto, obtuve contestaciones, como las que voy a explicar ahora. No, que, no quiero contestar si no estás. No quiero jugar a esto. Qué pregunta más tonta. Cuando estés, volveré y otra vez, Ojalá me demostraba que no era en ese momento mi mente, no digo que no pueda ser posible que en un momento determinado de nuestro cerebro, una actividad bioeléctrica, pueda emitir una onda que desconocemos y yo diré por qué desconocemos que pueda producir un fenómeno telequinésico, ese binomio entre hombre y aparato, esa telepatía entre hombre y aparato. Pero yo quiero decir una cosa, cuando yo empecé a experimentar en el 1974, bueno, a decir, por mi formación profesional de hombre laboratorio, estaba convencido de que la psicomonía era un fenómeno que tenía que tener una explicación racional. Había cinco teorías en marca, o cinco hipótesis que intentaban explicar lo que era una grabación paranormal, maldito término paranormal, y entonces yo empecé a estudiarla con el sistema de eliminación. Estudiaba una, y cuando evidentemente me quedaba demostrado por una serie de pruebas pre-planificadas que aquella teoría no me servía, la dejaba, fui dejando un montón de teorías, cinco, hasta que, y lo digo con toda naturalidad y hasta con orgullo, llegué a la conclusión de que indudablemente la psicofonía podía ser y debía ser un fenómeno trascendental. Yo recuerdo que cuando publiqué mi primer libro, años atrás, que se titulaba Voces sin Rostro, contesté una pregunta que me decía, ¿qué es una psicofonía? Y yo contesté que una psicofonía era un sistema por el cual contactábamos con energías inteligentes. Aquí veo un patinazo, lo rectifiqué, con energías inteligentes. Energía, porque provoca un fenómeno, sin energía no puede venir un fenómeno inteligente. que aportar nosotros, que lo que conectamos es con inteligencia, entre comillas, sin querer definir su naturaleza. Y cada la energía la podíamos y debíamos dar nosotros, que forma de ondas de presión acústica, que forma de bioenergía y en un escaso, o de forma de ondas ancianas. Hoy que empleamos ondas ancianas y empleamos ondas acústicas. En cuanto a bioenergía, Tenía un amigo un telo, que tenía un vivero que cultivaba eh, cardenias, que parece que eran cardenias no, otra flor que cuesta un riñón, que no me acuerdo cómo se llama, una flor muy delicada, que en unos internaderos de la costa catalana que llamamos el Maresme. Y yo fui, todo lo largo, yo fui como químico para ayudarle a hacer unos estudios de unos abonos. Y, eh, y, y dijo: Oye, me a hacer la prueba, pones este magnetofono aquí, mientras comemos y que vaya grabando, si sigas lo que quieras. Y yo, porque me sospechaba que la energía bioeléctrica era muy importante, o como que se llama, o bioplasmática, y puse un pequeño magnitophone en marcha. Bueno, yo me fui a comer, me toda la tarde, recojo el magnetofono a la vuelta, me voy a casa. No tengo tiempo de escucharla y va muy acelerado. No tengo tiempo de escucharla. Y acá una semana o y quince y no, menos una semana aproximadamente, me llama este amigo mío, que se llamaba Eduardo y se llama. Y dice, ¿qué más he hecho de invernadero? nada, ¿por qué? porque en el lugar donde pusiste aquel magnofono se van han todas las plantas. Bien. Esto confirma que hay una energía bioplasmática tanto en los hombres como en las plantas totalmente desconocida y ahora, aunque me aparte un poco del tema voy a explicar uh, un estudio como muy bien ha mencionado antes mi buena amiga la doctora Cardoso si nosotros, no lo aparto pero es para demostrar y para tomar la expresión, los desnudos que estamos todavía entre muchos fenómenos y muchas cosas que no hay explicación si nosotros cogemos paja sucia, a troceamos. Lo ponemos en un vaso con agua, fricempeño, el hueso, al cabo de una semana o diez días habrán formado algas tricelulares, una cantidad de pequeños animalitos que llamamos protozoos, porticelas, porticelas, parapecios, bocas, pulvos, etcétera, etcétera, etcétera. Cogemos una bota, ese líquido, lo ponemos en microscopio y lo observamos. Y vemos ahí un mar de forma seguida que intenta comerse unas a las otras retrocediendo, avanzando, en una bota hay miles de estos microorganismos que no vemos a simple vista. Si el cultivo madre, ¿dónde está la paja, me la llevé a 11 metros de distancia, monté con un compañero un sistema de rojería que en un momento determinado aportaba una cantidad determinada de ácido. De, mejor dicho, deformó en el líquido, un antiséptico por, muy poderoso. Todo esto lo metimos dentro de una becaria, pero no deja de ser una cámara de Faraday, y nosotros miramos con reacción los microorganismos. Y en un momento determinado no, se quedaron todos quietos. Fuimos corriendo y había sido el momento en que el cultivo madre había sido esterilizado, esterilizado mediante el formol. Este experimento se repitió y no nos dimos cuenta que los pequeños seres que estamos observando en el portaobjetos a través del microscopio se daban cuenta instantáneamente de cuándo el cultivo del cual procedía era eliminado. Señores, yo admito la dermatía en los animales, en los perros, en los gatos, tengo experiencia, que el ser es diferenciado, pero en los animales unicelulares no diferenciados. ¿Qué es lo que les hace percibir que sus congéneres han sido eliminados? Me parece durante unos minutos estáticos, y luego vuelven a moverse. Se les ha pasado bien. Pues esto, esto es una incógnita. Que yo sepa, no se ha puesto a hablar de este asunto. Bueno, si esta cosa que podemos experimentar tan sencillamente, no hay explicación. Entonces, yo pienso que el fenómeno de la psicomonía, o la trans, audio comunicación, todavía estamos en mantillas y creo que mi amigo Sekonsky me dará la razón. Mi buen amigo Sekonsky. Vuelvo a repetir, yo empecé a trabajar con el deseo de convencerme de que aquello era un fenómeno normal explicable por la ciencia al cabo de los meses que esta idea había quedado totalmente abandonada. Y empecé a trabajar con portadores electrónicos. Luego iríamos pues, unas psicofonías, algunas chuscas, y porque miente, tengo que decir que miente la ¿eh? gente. Hace dos años, Pedro Amoroso bueno, de testigo, me dijeron el Papa muere en verano, el Santo Padre muere en verano. Tengo la conciencia, inmediatamente, de enviarse a Pedro y decirle: Pedro, fíjate qué precondición, Pedro, vamos a irte digo, no, deja pasar el verano. Pasó el verano, falleció, pasó otro verano otro verano, y el Papa no falleció. Y ahora, después de Navidad, repito la experimentación y le digo, aquella voz que me anunció el fallecimiento del Santo Padre. ¿por qué me miente? Y contesta, no mentimos. ¿Cómo que no? Me dijiste que morí en verano, y dice sí, pero ¿no de qué hay? Me plancharon. Y de estos tengo varios ejemplos. De esto tengo varios ejemplos. Hay inteligencia, hay una inteligencia. Bueno, como decía, que ya me, hice, me he escapado por otra vertiente, porque son muchas las cosas que tengo que decirles y poco por tiempo que me dan. Pues bueno, resulta que yo dije que la sintaxicomunía era que es una inteligencia, una energía inteligente. Luego me dado cuenta que no, se constituye también un nuevo de estratos energético, físico y efectivamente ellos tenían energía física, acústica, electrónica o bioplasmática, por de alguna manera, como en las plantas que a mi pobre amigo le, le estropeí, no fueron muchas, pero fue, fueron cuatro o cinco no. roles, no me acuerdo los nombres, son unas que van carísimas, ¿los otras ya ves? Orquídeas. Orquídeas, exacto, Orquídeas. Orquídeas, Entonces yo quise eliminar los micrófonos. Bueno, eliminar los micrófonos para que no me entraran ruidos de la vecinita del quinto, del chaval que me canta canciones el de madrugada en el bar de abajo, etcétera, etcétera. Entonces, con una buena radio, hago una expresión directa de radio, o libre, al ordenador. O sea que podemos, si ya, pegar un bombazo, hagamos lo que hagamos, que no se pueda inundar ninguna onda acústica, y hay entrada de ningún sonido. Valleca. No les puedo dar, les puedo orientar, estoy trabajando entre los 531 y los 600, una, otra entre los 7300 y los 9900 kHz, y otra entre los 11000 a 16000, y otra ya de los 17000 a los 22000. Pero no les puedo dar, trabajen los 9321 kHz, porque eso depende, de la posición geográfica de donde experimentas, y depende también de las condiciones atmosféricas. Yo estoy conectado con el meteorosal, pongo y... en marcha, y si vos me dan la esta gráfica y las isobaras, ya no experimento. Dice, ¿cómo es posible que el estado atmosférico pueda dificultar una transmisión que se supone viene de más allá? Pero es en ellos, señores. Yo estoy acá tengo que hacer un viaje de Barcelona a Madrid, o de Madrid aquí vivo y depende de cómo esté la carretera, la más, o daré menos. Me pegaré, se me reventarán los neumáticos, cacharé el coche y si hay muchos baches, la si la carretera lisa y, y limpia con un 600 sigue tranquilamente. A ellos, entre comillas, les pasa exactamente lo mismo. Ellos cabalgan sobre la onda electromagnética. Y según el estado de propagación de la onda atmosférica, machos de sol, cambios de campos atmosféricos, ionización, relámpago, esa onda se distorsiona y la psicofonía nos llega mucho por la esponja, muchísima más dificultad. En cambio, cuando hay una paz absoluta atmosférica y los campos de variación electromagnética prácticamente son nulos, la psicofonía llega limpísima como la es curioso observar que eh, según la frecuencia que trabajo encuentro diferentes tipos de voces y diferentes comportamientos esto es interesante porque me coincide con otros investigadores de otro tipo, desde otro punto de vista hay una zona sobre los 1400 kilohercios que yo le llamo la zona del olvido en voces angustiadas y no saben contestar preguntes lo que preguntes solo saben decirte no lo sé quién soy dónde estoy tonterías como no, tengo calor otros que me dicen la estufa la estufa tengo frío un total bueno yo creo que esta zona que si sea así admitamos y me quiero disculpar diciendo que lo estamos moviendo de momento dentro de un terreno hipotético y que lo que explique después todavía será más hipotético, pero lo que ayer fue una hipótesis, hoy puede ser un, una teoría, un principio, y mejor dicho, mañana puede ser realmente una ley Si no teorizamos, si no creamos hipótesis de trabajo, estaríamos todavía como no al principio. ¿Verdad? Sí. De acuerdo. En esta zona del olvido, yo lo comparo con una zona que el Dr. Modi, mi buen amigo, en su libro habla, o Zona Gris, y otros doctores también, que, que me dice, a él, una zona donde se observan esas entidades bajas, vagando, a mis bajos, que no saben dónde están, totalmente desorientadas. Cuando empiezo a subir, me encuentro con la zona de, los, de las que está ya está sobre los 3.000 kilómetros. que qué me dicen esto de Papa? o que me cuentan mentiras enormes, los cojo, los cajo, le digo, ¿por qué me mentís? Y me contestan, porque sí, porque nos divierten, porque sois tontos. Pues sí, seremos tontos, indudablemente. Y en cambio, he podido observar que a medida que voy, voy a mirarlo para que no se enfaden conmigo, mi querida amiga, pero sí he podido observar que a medida que voy subiendo, la frecuencia, voy obteniendo voces muy bonitas. Pero antes de empezar a oír voces muy bonitas, vamos a poner hacia baja frecuencia, que hay algunas que son simpáticas y agradables. Por ejemplo, van a ha una en el baño yo estar uno y pesado como soy, a ver me lo dice mi mujer, que soy enferma, y ella también. Insisto, insisto, insisto, pregunto, ¿realmente soy la demostración de que es la vida después de la muerte física? Y una voz me dice, ¡qué perma, hermano! Qué esto es de otras, ¿eh? Vamos a ver si la podemos oír con claridad. Si no oímos con claridad, yo creo que sí. mi voz, y quiero lo iremos, porque vamos, justo de tiempo. ¿Sabe lo bien, no? Sí. Bien, de acuerdo. Hay otras que entran esta misma, y son simpáticas. Yo recuerdo con Pedro Monosco, un día estaba en casa, en mi laboratorio, que planificábamos unas pruebas que en aquellos años nos parecían estupendas, pero que ahora han pasado de moda ya. Y nos sale una voz, no la traigo, pero está el testigo que en alemán dice, ah, hay uno de ellos, y nos dice, estáis locos, estáis locos, de acuerdo. El, bien. Usar pues, la mano hay una, eh, en el número 17, en la cual, alguien dice, en un principio, están haciendo por eso. y una voz dice, lo hace Darné, Señor, y otra voz dice, ah, claro y natural, o algo así, no me acuerdo, ya veréis lo, lo dice Darné, y dice, normal y corriente. Estilo accedable, sin la mano y como mi te. Estilo accedable, sin la mano y como mi te. ¿Por qué? Estilo accedable, sin la mano y como mi te. Bueno, no todo es agradable. Durante mucho tiempo se me estuvo presentando una voz diciéndome, soy Juan. No, muy bien, Juan, soy Juan. Y yo una vez, ya harto de preguntar qué Juan era, insistiendo. Selva, como me dicen. Y ahora dime qué Juan eres. Y entonces, muy educadamente, me dice: no me da la gana. <risa> <risa> Un momentito, por favor, ¿eh? Que yo no estoy muy modernizado. Oigan mi voz primero, ¿eh? Portadora. Por favor, dime quién el Juan No te identifica. Por favor, dime quién el Juan eres. Es? Es? Por favor, dime quién el Bueno, pues o sea, hay de todo. Yo pregunto. Yo vivo en Barcelona, en un edificio de cinco plantas, tres, tres inquilinos por planta, somos quince en todo el edificio, y hay de todo. Hay una chica estupenda, no tan estupenda, me refiero físicamente, hay una estupendísima, y otras no tan estupendas, me refiero a otras que son verdaderas personas, serios, cariñosos, saludables, también hay el borraquín, el tío que se me fuma un porro en el portal, etcétera, etcétera. Si en una comunidad de 15 viviendas encuentro una poli, polifonía de, de entidades, o de seres, o de compañeros, o de inquilinos, que no habrá al otro lado? Me, me encuentro de todo. Bueno, ahora, ya me da la gana, otra en la cual pregunto por una chica, yo no acostumbro a preguntar por difuntos, normalmente dejo los micrófonos abiertos y pienso. Pero viene una persona desesperada que se había muerto, una sobrina o una prima, dice que él era, yo me sospecho que era algo más y que Dios me perdone, y pregunto por esta chica. Y una tercera voz me dice, está bien, señor. Yo soy también. No, no la gana. Sí, me Bien, de una vez. No saber pues cómo está muy gangosa porque está sin tocar no he filtrado no he, he matizado la agudeza yo voy a tener en cuenta la cosa que hay personas que tienen la vida más sensible al agudo y lo descifran antes otros al grave yo pregunto por ella y me dice está bien me está bien señor a esta misma chica la vuelvo a llamar, hasta que me sale ella. Y con una voz sorprendida me dice, estoy viva. Quitaré todo mi preámbulo. A ver, más te No sigas algo. No sigas algo. A ver, más el no sigas algo. Claro, estira filtro, reduzco ruido, bajo agudos, subo grave, pero entonces ya no me gusta. Bien, ahora quiero que oigamos otra. Ya, en escala superior. No me falle. acuerdo. Bien. Yo estaba preocupado. Hasta cierto punto. Porque, como todos sabemos, hay investigadores que les, ayudas, les han ayudado. Modifica este filtro, cambia esto, y a mí no me decían nada. No me decían nada. Y un día, un poco enfadadillo, digo, bueno, ya está bien. A ver si me ayudáis, me dais una pista. Es una voz simpática. Claro. Que me dice, pero sí. pues sí, vamos a hacerlo. Y después veremos que sí, que lo hicieron. Un momento. Un Número 40. la de locus vamos a fuego la ponéis vamos a hacerlo. prosigue pues sí, vamos a hacerlo consigo vamos a forma consigo vamos a forma repetida para mí, eh fíjense fíjense que no hay ruido de fondo porque no hay micrófono me modulan directamente y no puedo ver haber entradas de ruido. Bueno, en una, en una ocasión debo, que quiero, debo exponerles una teoría mía que si Sekorsky me dice que le gusta estar en un contexto porque somos viejos amigos. Que Perma, tal y cual. En una ocasión yo preguntaba, ¿podría existir? en que me orientara? Esto ya es esta pregunta. Estamos en 10.000 kilohercios, ¿eh? Y yo preguntaba que me indicaran qué camino había que seguir. Y con un poco de sorna, pero con, con una voz muy bonita, hay una voz que me dice, hay clara senta. Una voz de mujer, al menos, o de gente joven. la las ¿La la la bueno, entonces yo, esta psicofonía me emocionó mucho porque la voz es limpia, es la voz de mujer agradable. Y como soy muy distraído, no por sabio sino por distraído, pues no entré en memoria la frecuencia. Pero yo sabía que estaba sobre los mil pico. Me di una rabieta, lo dejé todo y empecé a buscar, décima, décima, porque puedo subir a frecuencias en décimas, empecé, una labor de micos, claro, empecé a buscar esa zona. Y por fin un día, por fin un día, me sale una voz que me dice, tan bonito más que esta, un poco agradable, que me dice, en poco a poco has llegado. No en poco a poco, sino en poco a poco. El poco a poco, El poco a poco, El poco a poco, creo que son de una limpieza bastante aceptable. Bueno, me continué poniendo nervioso. Y entonces, que enseguida de esta, vino otra que me dice: Si quieres, ya volveremos. Anímate. Claro, claro que me animé y tantísimo. Cerrados, a los cuales el árbol o los árboles no les deja ver el bosque y que yo sabía que venían me habían pedido para venir a mi laboratorio a experimentar que venía con la intención de pisarme o chafarme y voy a la cosa a mis voces amigas como yo las amo las amo no, y son amigas porque estoy enfermo y me dicen ya estás mejor, si no eso, o querido profesor, estás mejor ya te veo muy bien y me lo por eso me dedico más a la psicofonía que a la psicoimagen, aunque me interesa mucho, porque llega un momento que se establece un, estado, un, un íntimo vínculo entre las voces y tú. Y te llaman, te dan consejos, te dicen cosas, etcétera, etcétera. Tengo mucha experiencia sobre esto. Bueno, yo voy a preguntar a ver qué me dicen. Y yo les pregunto, bueno, ¿qué os parece? ¿Puedo traer tranquilamente a este personal de laboratorio sin que intenten Hacerme la zancadilla, no me importa porque yo no busco la palabra, busco el conocimiento, pues es desagradable. Luego se una anécdota. Y me dice, una voz parecida a este género, me dice: venir todos una tarde, yo ni corto ni perezoso, cojo, los cito, me viene, eran dos ingenieros, dos ingenieros y el otro era un arquitecto, y había otro que no sabía qué era, cobardica porque se corriendo. Bueno, eh, los cito, no les enseño la que me dicen ellos venir todos una tarde. Hicimos dos pruebas, no salía nada, tres no salía nada, yo ya veía sonrisos, sonrisitas, que vamos a hacer, y ¡pa! ¡Sale una! Dije, Estos tíos son unos pesados. <risa> Mire señores. ¿Y están y no están. ¿Dónde están? Estaban corriendo por el pasillo adelante. Tengo que aceptarlo. ¿eh? Ahora vamos a oír me a una atención, venid todos una tarde. Esta es otra muy bonita. A veces también me dicen cosas agradables, ¿sí? Es que lo veo bien, pasa como consigue con esta luz de fija. <risa> Ah, bueno, no. Sí, me salta una, pero luego ya la escucharemos. Bueno, ah, ahora. <risa> ahora. Ahora, mira. Que me deberíes es tu Que entonces, yo seguro, sí te Una advertencia, que me, antes me salta una. Mira, ya me perdió la onda. Y yo buscando, buscando. Y llego un punto, antes que me saliera esa, en poco a poco has venido, en que una voz diferente de hombre me dice, Sinesio, baja el decimal. Y quiero ver, bajo el decimal y pa, Entonces me sale la psicofonía de, en poco a poco has venido. Y sale el bueno, también sí. alguna coquetona, vos coquetona que me dice, por ejemplo, ¡ay qué cariño! ¡que te atiendo! Yo ya después puedes entender, pero si no hay material, me parece que poco me puedes atender, ¿no? A ver, ¿Qué le le gustaría, Gráfico. Sí te animo el gran tiempo. Sí te animo el gran tiempo. Sí te animo el gran tiempo. Sí te animo el gran tiempo. Sí te animo el gran tiempo. Bueno y este año pasado, en vísperas de vacaciones de de las fiestas de Navidad, voy a probar. Y me dice. ¡Qué feliz que soy! ¡Felices fiestas! A mí también me he visto feliz. muestrario, para que vean la, las cosas que ocurren a diferentes frecuencias. Pero ahora, yo quisiera hacer una matización. A todos, tengo 20 minutos, sí. lo tengo, vale, de acuerdo con el permiso, ya sabes. Pues, desconocemos esa comunicación entre los microbios, entre los árboles, lenguaje químico, como sea. Y yo pregunto, realmente, este mundo en que estamos es real. Y entonces, estudiando. Lamentablemente no soy físico, soy químico, y la diferencia es enorme, ¿no? Pero me atrevo a meter cabeza dentro de la física. Hay varios científicos como Heisenberg, Borg, Shader, Eddington, Jones, el propio Einstein y otros, que ya descubrieron en su época el paralelismo entre los resultados y sus experiencias y las experiencias religioso-místicas. Actualmente, otros científicos, un neurólogo, un de Stanford, Carl Printon y un físico, David Bond te que el universo en el que vivimos es sencillamente un holograma. Y voy a explicar en un momento, sé sí que muchos de ustedes saben lo que es un holograma, voy a explicar lo que es un holograma. Un holograma, es un sistema de almacenar y captar información acústica y óptica. Es por tiro un tipo fotográfico. Pero por una cosa, si yo hago una fotografía donde están ustedes y la parto por la mitad, matrimonio, oye, por ejemplo, hay un matrimonio, que aún lo parto por la mitad, en un hombre queda la mujer y en la otra el hombre. Si esas dos mitades la vuelvo a partir, y me queda la mujer, cabeza y pies, y en los otros trotos el hombre, cabeza y pies. Esto no pasa en un holograma. Si esta fotografía fuera un holograma y lo partiera, en los dos pedazos de holograma, aparecía el hombre y la mujer, pero mucho más debilitados. Si esos dos pedazos los parto en diez, en cada uno de esos diez pedazos aparecería el hombre y la mujer, pero mucho más debilitados. Y si esta fotografía la redujera al tamaño de granitos de arroz, en cada granito de arroz había todo, el hombre y la mujer completo. Y por eso se dice que la holografía es un sistema donde uno está en todo y todo está en uno. Otro ejemplo muy sencillo. Tengo cinco vasos, uno con agua. Los cuernos, cinco con agua, ¿no? Y tinta roja, tinta azul y tinta amarilla, en el primer vaso. Y lo no vemos. Cojo una cucharilla de esa tinta, la paso al segundo vaso. No tiene color. La vemos la va coloreada. De esa segunda cojo a la tercera, a la cuarta y a la quinta. Y en el quinto vaso y está tan diluida la tinta que no la vemos. ¿De acuerdo? Pues sí, verdad. Bien, es algo así como la, la medicina homeopática. Pero indudablemente en el último vaso. Un análisis químico por espectrofotografía o por cromatografía de gases, etcétera, etcétera, e encontraría moléculas de rojo, de azul y de amarillo. Total, que el último vaso donde ya no vemos nada, sigue teniendo información más o menos del vaso del que procede, de los componentes del vaso que procede. Es verdad, entonces, la nueva física o estos señores que he mencionado, estos neurocijanos Stanford, están el inglés, el físico David Poe, el físico jafra y muchos otros, suelta la alarma y nos dicen, señores, este mundo no es el real. Nosotros somos una burda holografía de un mundo real que nos está esperando. ¿Me, ¿me entienden ustedes? Bueno, y aquí podemos derivar muchas cosas. Entonces hay un físico francés actual, un hombre ya difunto, pero es actual, es contemporáneo, Lexi, que habla de que existen dos mundos. Un mundo sublumínico, que es lo que estamos, porque nos movemos por debajo de la luz. Y un mundo superlumínico, donde las cosas se mueven y desplazan a velocidades superiores a la luz. Y que estos dos mundos, el sub y el hiper, están separados por la barrera de la luz. Y esos científicos dicen, señores, lamentablemente la física que ha de llevarnos a saber atravesar la velocidad de la luz, todavía no ha nacido. Aunque ya empezamos a hablar de partículas subatómicas, el taquiones, el nutriro, que tiene una masa casi ínfima y que después puede a lo mejor superar la velocidad de la luz, pasar la, verdadera, la barrera de la luz introducirse en el mundo superior de una luz muy superior a la nuestra, una velocidad de luz muy superior, un mundo hiperluminoso. Pero lamentablemente esos aparatos nos han inventado. La única manera que tenemos nosotros de atravesar la velocidad de la luz y ir a parar al hipermundo, o al mundo hiperluminoso, la única manera es la muerte. Y entonces esto queda conjugado con las experiencias a bordo de la muerte. Claro, nosotros tenemos una conciencia individual, que se presupone que cuando atravesamos la velocidad de la luz y vamos a parar a ese hipermundo luminoso, nos sumamos a la conciencia total. Bueno, el consciente colectivo de Uyun, más consciente de lo que nos podemos creer, quizás los campos nuevos y genéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy posible que encontremos ahí pero ¿qué tiene que ver esto con las experiencias al borde de la muerte, ¿Por qué los que tienen experiencias al borde de la muerte, al borde de la muerte atraviesan una zona oscura atraviesan una zona oscura porque en ese momento es cuando están desprendiéndose de la capacidad de ver una luz que se desplaza a 300.000 kilómetros por segundo pierden esa capacidad y sin embargo en el fondo del túnel ven una luz muchísimo más intensa, pero que dice, no hiere, no quema, no deslumbra, porque es una luz que ya no es física, es una luz de amor, que da paz y placidez, y, y no les molesta, y todos admiten que es una luz tremenda. Y ellos, estos físicos y otros, hablan de eso, que la única manera que tenemos de atravesar la barrera de la luz es muriendo, pero que posiblemente más tarde o más temprano se consiga la física no sé cómo, no soy físico, atravesar la velocidad de la luz, también a la época de nuestros abuelos, como nuestros bisabuelos, al menos el mío, era más de 40 kilómetros por hora, el cuerpo no lo podía resistir, acuérdense, cuando de la locomotora, se ha atravesado la velocidad de la luz, del de sonido, pues también a un día, ¿por qué no?, nace una física que nos enseña, que nos enseña a atravesar la barrera de la luz, según eso es imposible, pero se refiere a cuerpos que tienen masa, y mire por dónde, Estoy leyendo libros de física, dicen que los estados de la materia actualmente no son tres, son seis. El sólido, el líquido, el gaseoso, el coloidal, el plásmico y el sexto estado ya le llaman el astral. Si realmente existe ese estado astral de la materia, ya no es materia, y por tanto podemos, podemos, atravesamos, no tenemos el freno a los 300.000 km por segundo. Bueno, yo he comprimido mucho Dentro de lo posible, nos he explicado muy ligeramente la, bueno, la teoría de los hologramas. ¿Y qué nos dice a nosotros, queridos de Fonsky y que la psicofonía no es más que que algo nos introduce en hologramas? En hologramas es que nos da información. Hay un efecto, dentro de la psicofonía, que se llama el efecto de eco invertido. Yo pego un gr gr grito muy fuerte y luego pa, pa, pa, va, va disminuyendo. En psicofonía pasa al revés. Oye, muy flojito y luego pam, pam, pam, sube. Claro, depende de donde la onda o lo que sea se introduzca en el quinto vaso, muy flojito, pero si atraviesa el tercero, más fuerte, y si atraviesa el segundo vaso, más fuerte todavía porque encuentra más información. ¿Me entiendes? Bueno, yo... ¡Qué bien! lo he conseguido en tres cuartos de hora señores si nos queda una, a un ratito para que me haga alguna pregunta una cosa, yo grabo sin micrófono ¿eh? o sea que aquí no hay entrada de nada si alguien quiere hacerme una pregunta y usted en condiciones de contestar lo haré bueno, uh, tenemos que ir sí, tenemos unos minutos para hacer unas preguntas porque quieren caixa nova, quieren que dejemos la, el auditorio a a las dos y cuarto y hay la ponencia de Carlos Fernández que, que daría entonces para abrir la sesión de la tarde y, y doctor, el doctor Peter Fenwick, inmediatamente después, en la mesa redonda, nos retrasamos un poco, no pasa nada, hoy es domingo y como terminamos más temprano, de cualquier manera, entonces es solo la cuestión de retrasar una hora por la tarde. El micrófono, por favor. preguntas, pero les agradezco ser breve. A ver, ¿a qué se llama? Ahí, por favor. A ver. Una, dos, tres. A ver, dígame. Ah, el micrófono, ¿no tengo micrófono? El micrófono, no sé. I put the question down in English. Un momento, un momento. Yo, ¿qué Yes, but o no está encendido o no se oye. Dije que, que más, no lo, lo he cogido. No, pero te va a traducir. ¿eh? No es que no lo haya cogido, no se oye. Y si no se oye no se puede traducir, evidentemente. ¿Te he visto? ¿Te he visto? ¿Sí? Vale. Sí. I have no es que no es, insisto, el micrófono es imprescindible para la traducción simultánea, imprescindible. No me, no me Por favor, díganle a la persona que está haciendo la pregunta que se ponga, que utilice el micrófono, si no, no se puede hacer la interpretación. Te tal, tal, tú. Mana, vela, tal, tal, qué no me trajo usted? Ven aquí, ven aquí, tú ¿Y cómo experimentas sin micrófono? Ay, ya lo he dicho. Perdón, ya está. Tú me pregunta cómo experimento sin micrófono. Bien. Yes. Bien. I also know how to join the hive. How you join the wireless receiver. Te <laughs> vamos a grabar sin micrófono, pero no se puede traducir sin micrófono. Y esta vez seis veces que lo decimos. Vale, Perdón. Mírate. Ahora le ahora le he cogido. Uh, yo uh, yo ahora le he cogido. Un momento. Perdón. Uh, when one uh, wants uh, uh, to lead your experience, they will ask the microphone, joining the wireless receiver by entering computador mire yo tengo la radio la radio tiene una salida la radio la radio tiene una salida para auriculares o altavoces de esa salida de radio un cable me lleva la señal a la entrada del ordenador y entonces la radio transmite el ruido al ordenador y me queda grabado en el disco duro. Saco la gráfica en pantalla y empiezo a estudiar centímetro a centímetro lo que sale de la pantalla. Les voy a poner un ejemplo. Empecé experimentando con una emisora búlgara y digo que era búlgara porque cogí, cuando empezaba, aquí en Radio Bulgaria. Y es curiosísimo estar hablando en búlgaro ahora ya no lo hago, para más seguridad, están hablando en búlgaro, en un momento determinado desaparece la voz del de idioma búlgaro, búlgaro, perdón, y empiezan a hablarme en castellano, o hola o como estás, pide profesor, y vuelve a subir el tono y me continúan hablando en búlgaro. Recuerdo perfectamente la primera psicofonía que obtuve por este sistema, en la cual desaparecía la voz de la locutora, y me decía algo, que me decía, querido profesor, eres víctima de tu abnegación, se te felicita. <risa> y luego me continúa hablando. Bien, pero claro, puede ocurrir que a veces, no una frase larga como esta, o el cómo estás, etcétera, etcétera, que una palabra pueda tener fonéticamente un parecido entre un idioma y otro. Y por esa deformación, por ese error de apreciación personal que tenemos todos, pues, han de ser frases muy largas, entonces yo uso, uso un sistema, hago una, una grabación de este tipo, que me digan, hola, hola, estoy aquí contigo, hago tres copias, las envío a tres amigos diferentes, no les digo nada, que oyes aquí?, y cuando me devuelven, si los tres han oído exactamente todo, la doy por buena, por buena, ¿comprendido?, bueno, entonces la doy por buena, y cuando uno me dice, dice pepito otro me dice, no, dice tomate, y otro dice pan, a la basura, vale. De acuerdo. Siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias Inés. ¿Otra pregunta, por favor? Gracias. Nada. Doctor Inésio, por favor. Me gustaría saber en las portadoras que utiliza, que utiliza la radio, como portadora, qué tipo de modulación lleva M, qué es lo que utiliza el ¿Banda lateral, no uso banda lateral. No uso banda lateral. No pongo filtros. Tal como entra. Sin filtros. En una onda, como las radios antiguas. Tengo filtros, de filtros de la onda, pero no los empleo. Entra la onda tal como me llega, como si fuera un antiguo lámpara de, de, de bombilla. Y lo que me, me, me modula es la voz. Que yo ya, de buenas a primeras, que le digo, ha entrado, porque a veces ya lo oigo con los auriculares, lo, ya lo oigo. ¿Contestado? Claro, vale, de acuerdo. Porque si están a patas laterales, podría eh, armarme confusión de coger en un sitio otra en, en otra. No, no, no, no. Mi pregunta es muy parecida. Eh, yo quería saber, en primer lugar, qué tipo de aparato de radio utiliza. Hay radios ahora digitales, que parece ser que dificultan un poco el ir buscando frecuencias. No, Porque, porque automáticamente van buscando sintonías fuertes. No, no, no. Y no, no. otros investigadores recomiendan utilizar radios antiguas eh, esa, esa es una de las preguntas. Y la otra es, como usted graba con un cable de línea conectando el receptor de radio con el ordenador, entiendo que el sistema funcionaría exactamente igual si en lugar de conectar el receptor de radio al ordenador se conectara a un magnetófono... O a un sí. aparato de cassette normal, o incluso en una cadena no, no, sí. de las que incorporan sí. el cassette y la radio, no haría falta ni siquiera el cable de línea. No, pero pasa una cosa. Si yo grabo sobre un magnetofón, he de grabar de la radio al magnetofón. Y del magnetofón lo tengo que pasar al ordenador. Si grabo, ¿me entiendes? Más complicado, de esta manera, pam, pam, dos clavijas solo y ya está. Cuanto más clavijas y más tecnicismo, peor. Más posibilidades. Elimino el micrófono, que es lo que me interesa. En cuanto a las radios, tengo una telefónica antigua, de lámpara, que me va muy bien. Y luego tengo un regalo que me hicieron, ¿no? una Sony, multibanda, las que quiera, que me va de 500 a 26.000 kHz. Que claro, si le pongo el escáner automático, bam, bam, bam, bam, me va barriendo. Y me pasa en una de otra. Pero si lo hago manualmente, he dicho que puedo subir de décima en décima de kHz. Una vez Konski, en un escrito que me envió, preguntó si encontraría, si tendría tiempo de lo que le quedaba de vida, de encontrar la frecuencia de a. le dijeron que sí. Y, bueno, es que, saber lo que es buscar de décima en décima? Es terrible. Y, y a veces, pero es una cosa que decir, si yo tengo cuatro o cinco localizadas y no pasa pasaría que no, no, no me digan algo también me mienten, ¿eh? como este caso. Y el caso más típico de mentira, si me da tiempo de explicarlo, mira, mira, tenía un amigo químico como yo, que trabajaba en una empresa muy importante, la Nestle, y un día me vino, me vino, preocupadísimo porque la Nestle le había dado la, la Nestle, Nestle, le había proporcionado una beca para ir a hacer un curso de perfeccionamiento de química de productos lácteos a Suiza pero el chaval no se atrevía a ir era mes de septiembre era mes de septiembre, octubre no se atrevía porque su madre muy anciana estaba muy enferma y él decía, me voy a ir a Suiza tres meses a estudiar y mi madre se me va a morir y entonces me vino, por favor pregúntamelo, yo no, por favor pregúntamelo, que no, pero al final lo pregunté y cuando se muere la madre de Francisco Yo porque no me gusta hacer esto porque me hace el efecto que estoy haciendo un espiritismo tecnificado y no me va yo no busco eso, yo lo que busco es el conocimiento. Bien, Pero lo hice, a veces me veo forzado, cuando, bueno, cuando alguien me lo pide, muy importante, lo hice. Y le contesta que se muere antes de Navidad. A ese chico habló con la, la Nestle, y su madre estaba muy delicada, si le podían aplazar para primavera. Se aplazaron. Pasó Navidad y no solamente no se murió, sino que se recuperó y pasó, y tenía 89 años, y vivió hasta los noventa y tantos, otra vez como el Papa, claro que muera antes de Navidad, mueras cuando mueras, siempre mueres antes de la Navidad, del año en el cual estás, o sea que, es uno de los peligros, que nos dejemos influenciar, por el contenido que nos dicen, cuidado, de todas maneras, también Pedro está de acuerdo conmigo, hay voces esporádicas, o que van de pasada, como dicen, que te dicen, estoy subiendo, etcétera, que aquí me he dejado todo el contexto de tipo religioso, que es muy interesante, pero prefiero contestar a sus preguntas si me dan tiempo. Eh, hay una voz que yo llamo la voz acompañante, si el primer día la llamé la voz acompañante, que al cabo de repetirse una, otra y otra vez, y al cabo de un año o más, tienes que cuenta, cuenta que aquella voz no te miente, que dice la verdad, esa voz de la que hemos de tener, podemos tener seguridad, sin embargo, con cierta reserva, cuidado porque vuelvo a decir entonces vamos a ir a hablar de postergays lo que habrá al otro lado lo que habrá y las mentiras que nos pueden contar hay veces que no porque yo he tenido problemas y me han ayudado a resolverlo un problema muy gordo que tuve y que no te preocupes se, se solucionará el día 27 se me solucionó pero se me solucionó el día 28 y me dice perdón es que el tiempo es diferente claro nosotros mismos ya tenemos tres tipos de tiempo tenemos el tiempo que lloramos del tic tac tic tac del reloj. Tenemos un tiempo anímico. Señores, ¿cuántas veces nos hemos ido por ahí a cenar con los amigos? Y los amigos, claro, los amigos. Y digo, madre mía, si ya son las 4 de la mañana, ¿cómo se me ha ido el tiempo volando? O al revés, estamos esperando noticias y decimos, los, los minutos se me hacen horas un tiempo psíquico que varía en relación a nuestro estado de ánimo y luego tenemos un tiempo biológico de nuestra vida Si aquí ya tenemos esos tres tipos de tiempo, lo que habrá al otro lado, cuando físicos como Carlos Sabat nos habla de que, de un universo eh, multidimensional donde él matemáticamente, su gran matemática y otros, llegan a la conclusión de que hay veintitantas dimensiones nos perdemos, no lo podemos comprender. Bueno, una, una pregunta más, solamente, solo una, por favor, no podemos hacer más. Hay una mesa redonda por la tarde, entonces no os preocupéis. Gracias. En el día, días 2, 3 y 4 de abril, hemos he, he estado en, en Madrid con nuestro amigo Miguel Boyero, que me ha acompañado con su mujer a Madrid. En día... 2 ou três de, de abril, não, não me recordo se, se foi, perdão, em dia 3 ou 4 de abril, não me recordo se foi em sábado ou domingo, eh, hemos tenido em La Calle uma conversação eh, sobre o mundo dos los espíritos. Quando liguei a Lisboa, em el dia 5 de abril, abrindo um eh, te, telefone fijo, em eh, El Voice que eh, quedei muito admirado porque escutei a conversação que Miguel Boyeiro havia tido em La Calle com, eh, comigo no dia 4 ou 5 de Abril. que eh, Quedei muito admirado porque ele não tinha sequer o meu número de telefone, nem me estava te telefonando, estava falando comigo em, em La Calle. Pero uma, ah, uma coisa mais, é que a chica de de Mail me havia dito eh, que a chamada havia sido feita o dia 2 de Abril, o dia que me meu amigo e eu estávamos no autobús de, de Lisboa para Madrid. Entonces, há uh, uh, sido feito, segundo uh, a chica de, de voicemail que um dia antes de la conversación claro, la, la passagem de la conversación uh, de una calle para el te teléfono firro, é una cosa incompreensível, só se pode uh, quanto a mim explicar por uh, uh, também por la TCI pero lo es que un, un o mais extraordinário é que a chica do Voicemail disse que a conversação sido feita um ou dois dias antes de lá conversação. Eu tenho aqui a fatura do telefone que confirma a chamada precisamente no dia 2, um dia ou dois dias antes de lá conversação. Como se, se pode explicar este hecho? Pues mire usted... Perdón, una, mi, mi castellano, que es muy malo. Yo no lo puedo explicar. Es una de las tantas cosas que nos sorprende. Y la única explicación es la relatividad del tiempo. La relatividad del tiempo. La, la ley de Einstein, la teoría de la relatividad no se refiere solo a la materia, sino también a lo físico. O sea, tiempo relativo, tiene muchos valores. Yo no puedo darle una contestación, porque si se la diera... Sería que me estoy inventando algo y eso no lo quiero hacer. Digo, no lo puedo aclarar esto. Lo único que sí es que yo tengo un amigo que ha tenido una llamada telefónica de más allá. Y ya sabe usted que en los, los, los teléfonos queda registrado el número de teléfono que llama. Bueno, pues le llamaron, le dijeron, hijo mío, ¿qué haces ahí? Parecía mucho tiempo que estaban muertos. Y sabe que el número quedó registrado, el 0000. Y esto, yo, esto que me pregunta usted... Mi honestidad no me permite explicárselo porque es que no lo sé. Gracias. Muchísimas gracias, Cinesio. Thank you very much. Tiempo demisterio.com. En busca de la verdad.